Segundo punto del orden del día es la conferencia que va a darnos nuestro compañero José Hernández Úrculo, que como sabéis es miembro del Centro de Estudios Montañeses pues, desde hace ya un año, y bueno, es la, la segunda, dos, dos años, ya, sí, ya que estamos ya en el 18, verdad es la segunda charla que, que va a darnos, la primera fue la de ingreso. Decir de él, el, el, creo si no me acuerdo mal, que el día que él te presentó tu hija, me parece. Hoy pues, no está presente, pero, pero eh, ya hago yo un breve, un breve comentario para... No hace falta presentarle, pues compañero nuestro hace tiempo ya, pero diré cuatro datos sobre su biografía. José Hernández es licenciado en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina de la Universidad del País Vasco en el año 1977, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria por la Universidad de Cantabria en 1994 y doctor por la misma en 2010, habiendo obtenido con ese motivo la calificación de cum laude. Ha sido tutor de residentes de Medicina Familiar y Comunitaria desde 1998, presidente autonómico de SEMERGEN Cantabria entre 1998 y 2004, presidente del Congreso Nacional de SEMERGEN celebrado en Santander en 2003 y del Congreso Nacional de Respiratorio de SEMERGEN. Igualmente, ha sido docente y tutor de residentes, así como ponente en congresos y reuniones profesionales en distintos ámbitos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cantabria. Comisario de la Exposición del Médico Rural celebrada en Sevilla y en la Real Academia Nacional de Medicina de Madrid en octubre de 2007. Director de la Exposición Permanente del Médico Rural desarrollada en el Colegio de Médicos de Cantabria desde noviembre de 2010. Director del Instituto de Bioética y Humanidades Médicas emergentes de Semergen, desde noviembre de 2010. Es autor y coautor de diversas obras relacionadas con el ejercicio profesional, como guías de respiratorio y obras de actualización. También es autor de los libros 2002-2012, Una década en la historia de Semergen, del de libro 1830-1930, Una centuria de epidemias, el caso de Castro Urdiales, obra que obtuvo mención de honor en el certamen del premio Cabuérniga de 2014 y de algo de la cual yo creo que nos va a hablar hoy, o por lo menos por ahí anda. no. Bueno, lo de Castrucciales sí. Y también de 1927-2002, 75 años de historia de la coral Voces Cántabras. Y vuelvo a repetir que tenemos la suerte de contarle entre nuestros miembros desde hace ya un par de años. Sin más, le cedo la palabra para que nos ilustre sobre la retribución que recibía el personal doc eh, docente, no, perdón, sanitario, los médicos en Cantabria en la época que marca el título de la conferencia. Bueno, buenas tardes, feliz año ¿no? a todos, ya que, bueno, agradecer en primer lugar a, a, a la Junta de Directiva del Centro de Sudamérica y a su presidente por invitarme a estar hoy bueno, con... bien, y sobre todo, pues... Esto es de, la de compañeros, pues un poco más a lo pago, ¿no? Bueno, pues eh, yo realmente lo que yo quería comentar hoy, sobre todo, es hacer un homenaje al médico rural. Eh, injustamente calificado. ¿eh? Yo creo que, va sin hora que reivindiquemos la figura del médico rural, con los, med los medios escasos que tenía en su momento. Y el sacrificio. Bien. Entonces de, de los aspectos el aspecto hoy que voy a hablar es quizás un tema, si no prosaico, pero menos no científico, pero sí importante, puesto que la resolución es, eh, eh, nuestra profesión es vocacional con B y con B también. Eh, es decir, que las dos cosas cuentan. Entonces, eh, esto forma parte de, de la tesis que hace un momento ha comentado Paco. Entonces, eso. Una parte de esa tesis, una de las aportaciones de la tesis mía fue precisamente el calcular el poder adquisitivo en aquellos años, porque el problema estaba, eh, primero, las, las distribuciones no, no siempre eran las que tenían que ser, el, el índice de precios tampoco era difícil de calcular, y esto yo, yo, yo, yo llevó bastante tiempo para poder calcular el poder adquisitivo. Por, por un lado vamos ingresos, por otro lado. Índice Bien, entonces vamos a empezar. Un pequeño índice que vamos a hacer es un poco el contexto de la época en que, que voy a describir la, la, el tema de hoy. Un contexto legislativo, brevemente las leyes, la distribución geográfica, aunque bueno, yo creo que Asturiales lo conocemos todos, aunque esté en el extremo oriental de Cantabria. El contexto sociodemográfico para después ver qué recursos económicos había, ver eh, qué estructuras sanitarias había en ese momento y luego los contratos eh, y la fuente de ingreso. Y luego, por último, calcular por el adquisitivo teniendo en cuenta los ingresos y el índice de precios. Bien. Bueno, el siglo XIX pues, fue un siglo muy convulso, como todos sabemos, en España. Bueno, en Europa en general, en España en particular, hubo pues, muchos pues cambios muchas cosas, ¿no? sí. las leyes. Pero por no abrumar al auditorio, lo... yo quería destacar estas que he puesto aquí en azul, que es la Ley de Ayuntamiento de, del 3 de febrero de 1823 y la Ley de Sanidad. Fijaros la... que no ha no vuelto a haber una Ley de Sanidad hasta casi un siglo y medio después, con la Ley de Sanidad de 1987. O sea, ya han pasado 30 sí. años ¡Ah! para que hubiera otra Ley de Sanidad. Pues en esta Ley de Sanidad se habló de la Beneficencia y todo aquello que se iba desarrollando el ejercicio del Médico. El titular que hemos conocido todos es el Médico del Pueblo, que trabajaba la titular ¿eh? y atendía la Beneficencia. Ahora, ahora vamos a ir viendo. Y el reglamento de Partido de médicos que de alguna manera, ese reglamento eh, ordena un poco el, el, el caos que había de, de, en el ejercicio. Había pues, muchos problemas de vitruosismo porque hubo... Eh, varios, una concatenación de títulos médico, médico, cirujano, cirujanos, un baticolina, sí, se estableció. Y problema inclusive con muchos. Pero bueno, bueno vamos sí. a centrarnos un poco en el tema. Bien. Eh, en España, la distribución geográfica en, en este, en, era eminentemente rural. Fijaros que tan solo había 439 poblaciones que superaron los mil vecinos. Con lo cual lo de los partidos médicos, eh? bueno, estudiarles, recordar que hasta 1872 había dos ayuntamientos, estudiarles y examen, estaban sí. dos ayuntamientos independientes, y a partir de 1872, un trabajo más que ha se hizo hace de 5 o 6 años, que salió un libro además, bueno, pues, ya después, a partir de este año ya, es eh, todo un ayuntamiento, ¿eh? bueno, esto sería la distribución geográfica, los partidos médicos no siempre coincidían con los términos municipales. De hecho, por ejemplo, hay varios ejemplos. Aquí en Castro tenemos uno: Oriñón, el, es el término municipal de Casturial, pero sin embargo, como partido médico, pertenecía a Guriezo. De esos ejemplos hay muchos. Pero bueno, dice que no siempre coincidían. Porque veremos, lo vamos a ver. Los partidos médicos eran las causas principales de la asistencia de los partidos médicos. Los, el, el, los núcleos rurales tan abundantes. ¿no? Eran agrupaciones que englobaban a todos los vecinos de un pueblo varios que juntaban, no reunían dinero suficiente para poder tener un médico titular. Porque las arcas públicas, por pues siempre, y ahora también siempre andan mal, ¿no? se escasas de dinero. Y entonces, en el de estas cuotas, hacía la fijación de una retribución anual contrata, permitiendo la dotación de plazas de médico médico cirujano o de cirujano, dependiendo un poco del, del núcleo de poblacional, del número de habitantes. Y como decía antes, hasta la promulgación del reglamento de partidos médicos, pues era un poco caos el, el hecho de ejercer. Había un problema de entusiasmo, pues, médicos que venían de un poblado, a otro. Era un, realmente un problema. Bien, a lo largo del siglo XIX y principios del XX, hubo varios reglamentos de partidos médicos y aunque fueron evolucionando no cambiaron sustancialmente cambió un poco el, el, la distribución las distribuciones. un año más tarde de promulgarse la ley de sanidad ya y los pueblos y que no se iban quedando clasificados según el número de habitantes en distintas categorías en este reglamento que es un poco anterior bueno, justo un año antes de promulgarse la ley de sanidad pues te fija el número de vecinos y lo que iba a percibir el médico y el cirujano pues el cirujano en esta época equivaldría a lo que hoy llamaríamos una tesis. En aquella época. Ahora sabemos que no, no. Pero bueno, en aquella época vine a ser AWARS. Fijarnos, Barbero. Aquí nuestro doctor Vázquez sabe desde mucho. ¿eh? Bien, y luego el, el reglamento posterior ya iba eh, especificando más el número de, de vecinos y, según el número de vecinos, pues el número de reales, que también, cuando pide el real. Siga valiendo a la cuarta parte de la peseta, ¿eh? igual, hasta que vienen las pesetas. El siguiente reglamento, no quiero abrumaros con eso, pero bueno, veis la evolución. ¿eh? Según el número de habitantes, estos eran los sueldos oficiales que debían pagarse. Otra cosa que después se hicieran efectivos, que ese era otro problema. Bien. Y ya, hasta, más o menos hasta, hasta la época en la que yo estoy estudiando, y he puesto aquí un ejemplo 20 años después. Y resumiendo esto que he dicho, pues cómo fue evolucionando. Según la normativa que había en aquel momento, fue evolucionando el sueldo oficial de la titular de los médicos. ¿Eh? Como veis, hay una subida importante en estos pues, arreglos. Pero bueno, hasta la época que nos, nos concierne, más o menos aquí, fue ascendiente. Bien. El contexto geográfico urbanístico. Bueno, yo creo que castellano lo conocemos todos, pero tan solo recordar algunos detalles que nos pueden servir a los que vamos a hablar. En la, en la Edad Media tenía más o menos este plano. ¿eh? Fijaros que después, unos años después, en, en, en, cuando se hizo el, el, el, el enciclopedia de, de Pascual Mado, seguía una estructura muy parecida. muy poco, quizá un poco más de, de núcleos poblacionales, de edificios, pero básicamente muy parecido. Aquí lo vemos un poco mejor en, esta, en este óleo. Aquí estaba el hospital hasta 1918, aunque se hizo un nuevo que conocemos que está a la entrada de, de Castro. Y he traído esto porque eh, Castellares ten, tenía eh, un espacio suficiente entre lo que es lo, la, las viviendas eh, y la muralla, espacio suficiente para ir desarrollándose sin necesidad de tirar los muros como ocurrió en otras poblaciones. De hecho, hasta 1998 no acabó de tirarse la muralla. O sea, Castellares tuvo muralla hasta... hasta al final prácticamente del siglo XIX. Y uh, luego comentaremos de los comentos. Entonces, ya siguiendo con el, la descripción geográfica, eh, fijaros que en 1848 un médico de la entonces provincia de Santander describía un poco como como está distribuida la, la, la población y los núcleos de la universidad. Los partidos son por valles o hermandades y hay médico o médico cirujano que tiene 15 o 20 pueblos y en estos, uno o dos cirujanos también asalariados. Visitan de a caballo, como es costumbre, como siguiente, en un partido tan dilatado, país quebrado, y que comúnmente camina por sendas y vericuetos, por la mañana visitan los enfermos de la mitad del valle y por la otra por la tarde a la otra mitad. Y si el partido es muy grande, mitad un día y mitad otro. Sin faltar por eso a los casos extrañados urgentes que ocurran. Muy lejos de lo que ocurran. Aunque hasta ayer mismo, en mi caso, 24 horas del día, todos los días año. Bien, el eh, contexto sociodemográfico de eh, tiene un mosaico tenía en esta época, un mosaico demográfico muy variado, porque por un lado están los marineros, que fue digamos, la población mayoritaria en primer, eh, la primera mitad del siglo XIX Como podemos comprobar aquí, eh, los marineros eran una población ma eh, mayoritaria claramente hasta, como digo, mediados del siglo XIX pero más tarde, ya, en la segunda eh, mitad del siglo XIX y buena parte del siglo XX debido a la supervivencia minera de y de, de, de, de, de, de Isidot, e, toda, toda la cuenca minera, el auge del trabajo de las minas superaron en número con diferencia a los marineros. Bueno, aquí podemos ver cómo fue evolucionando ¿eh? a lo largo de los años. Y aquí vemos más claramente que en Antón, por ejemplo, Antonio Táñez, que fueron digamos, los, los pueblos que si no exclusivamente, mayoritariamente en mayoritario más población minera, en el caso de Antón, por ejemplo, se triplicó la población, ¿eh? Vamos a volver aquí, en montañas, pues también. Es decir, en, en todas toda la, las zonas... Y esto, digamos, en 1900, la distribución de la población en casturiales era aproximadamente más de, la, más de la mitad de lo que es casco urbano, de Casturriarles, dijéramos, y el resto, pues en las pedanías. Y la evolución de los habitantes de Castro ¿eh? en, en, en la época que estamos describiendo, pues es lo que vemos aquí, con este pico que hemos visto aquí, que fue cuando el auge de la fuerza minera, y después fue descendiendo. Y bueno, he traído esto para comparar un poco hasta el año 2000, y ya no seguimos hablando porque no sabemos en quiero el... <coughs> no creo... sin sí, comentarios, ¿no? lo que ocurre en en cuanto al urbanismo. Pero bueno, más que nada es por ver un poco cómo fue evolucionando en el contexto en el que estamos moviendo al escribir esto. Bien, los recursos económicos. Eh, aquí me voy a permitir que lea un poco el texto. Bueno, pues con respecto a los cursos, eh, recursos económicos de, de los pueblos, la escasez era ¿eh? algo, la norma general. Aunque en algunas poblaciones, generalmente del interior, de Cantabria y Castilla, las remuneraciones solían hacerse en parte en especie, en cereales, mayoritariamente en leña o cerdos. ¿Sí? en cerdos aunque en Cantabria en Castro en, en toda la investigación no, no hay ninguna distribución que en especies por lo menos en la investigación no vi, en H. aunque sí en algunas poblaciones como Nojo y demás pero bueno por hacer un poco panorama general en España en otros pueblos de España pues por ejemplo, en un pueblo bajo, por ejemplo, en 1839 había una vacante dotada de 400 ducados, unas 1.100 pesetas aproximadamente, sin fanegas de trigo, siendo el del cargo del ayuntamiento darle cobradas en, las cien fanegas en los meses de agosto, los cobradores, al que al efecto nombrará, no quiero contar los años que eran malos, pasaba, ¿no? y 12 de los libres en Montanera. Bien. Eh, para irnos un poco más cerca, ¿eh? en un pueblo de la provincia de Burgos, en Quintanilla de San García, que a lo mejor marinos saben dónde está, se publica en 1901, en ese pueblo, en Quintanilla de San García, hay una vacante con actuación anual de 300 presentas eh, y en la eh, convocatoria dice que se podrá contratar 190 vecinos de que costa este pueblo y les satisfarán 250 fanegas de trigo de buena calidad. No, que sí. más, no en en de septiembre de cada año, ¿no? en este caso las igualas se realizaban en especie, en vez de en dinero. Bien, en Cantabria, ya digo, ya, los pueblos ya cercados a la meseta, como puede ser Valderredible o poblaciones, se pagaba parte del sueldo todo en granos de trigo, o en algunos casos como el miembro de maíz. ¿no? maíz. En Valderredible pues, también se anuncian dos plazas vacantes, Todas una con cifra negra de y la otra con igual número de familiares de, de Pero como digo, en, en Castro, pues no. En mmm, toda la investigación no he, no he encontrado en ningún momento que se pagaran excepciones. Cierto es que, que el señor no tiene, digamos, un, un territorio agrícola para decir, salvo las vacas y las vacas y en poblaciones, pues también, ¿no? Se, Es decir, que en Cantero sí que había paus en especie, pero en caso como digo, ¿eh? no, no hemos encontrado. al menos. Bien. Eh, en ha, por ejemplo, pues sí. ¿eh? Bien. Vamos a, a seguir. Pero fuerte y resulta eso. Donde eh, los ingresos eh, que podía obtener el médico en Castro pues, podía ser de, de varias maneras. La titular que hemos hablado antes, eh, con la cual contrataba el ayuntamiento, sí. ahora veremos las condiciones y demás, o hacer ejercicio privado, bien sea por cuenta ajena, en el hospital minero, o en la profesión de pescadores, ahora describimos un poco, o bien como autónomo. ¿eh? Había, era el médico libre, es decir, ahí estaba el titular, luego si la población lo permitía estaba el médico de ejercicio libre que trabajaba privado exclusivamente. Y también podía eh, eh, compatibilizar combat dos cosas, sí, ejercicio público-privado, bien sea a través de ejercicio libre o bien como contratado para las compañías mineras o bien para los pescadores. Digamos que estas son las posibilidades de ingresos que podía tener el médico en ese momento. Ahora, ya más adelante, iremos explicando... Bueno, las estructuras eh, y edificios eh, estructuras sanitarias que, con las que contaba el profesional a la hora de trabajar era el Hospital Civil, que hemos descrito antes, el Hospital Minero, que se creó en 1888, en Santa Caballos, y los conventos de San Francisco y de Santa Clara, que ahora vamos a ver más detalle, que se adaptaba en momentos eh, de epidemias. Pues alguien sin dinero pues fue un problema en epidemias de epidemias de peste, de cólera. Bien. Este es el mapa que antes hemos eh, en el que aquí hemos dicho estaba aquí. situado en el hospital civil que, que existió hasta 1918 en que se construyó el nuevo que conocemos que está a la entrada. Estaba la salida, esta es la puerta de la barrera, la silla para la carretera Bilbao, la antigua. Lo he destacado un poco, para verlo un poco mejor. No he, no he encontrado, por más que he buscado, algún testimonio gráfico <coughs> del de hospital. Y es que no, no hubiéramos obtenido. pero bueno, no, no ha sido posible, así que si lo lanzo el segundo. No. Este es el, el, cuando se inauguró en 1918, el, el, lo que hoy es residencia que todos conocemos. Y después lo que comentaba antes, ¿eh? este es el plano que vuelvo aquí a reproducir, en el que aquí está la salida para el Santander, este es el convento de San Francisco, que es donde hoy está el, el mercado, aquí lo hemos destacado, y el convento de Santa Clara, que es de monjas. Este ¿Eh? Que también se está aquí a la salida hacia Biloa en la puerta de la barrera. Estos conventos en su momento, cuando ya hay un momento de epidemias que hubo, pues, se, se utilizaron como incluso también en la guerra de las guerras carlistas, que Castro fue un, un punto de, de cruce igual que en la guerra civil, y hubo heridos también que se atendieron también a los guerras carlistas en estas. Luego, como veis, en Castro tuvo trabajo y de ¿eh? o sobra. Los mineros, los, los mineros en fin, ahora seguiremos viendo bien, este hospital minero hoy es, se convirtió en un restaurante el edificio está más o menos por fuera por el edificio, como estaba antes Santa este es Caballos, está situado aquí esta es, este es una fotografía actual aquí ya veis aquí la autovía y aquí, está. y aquí está el cargadero de Santa Caballos que se le mantiene en su momento solo queda el edificio que, es, que se ve cuando se va para, para la autovía está, más o menos está por aquí Hoy es, es, el edificio es este, pero hoy es un restaurante adaptado. Pero digamos que el edificio sigue, más o menos sigue manteniendo. Bien, eh, las condiciones de los contratos. Castellales, eh, según el reglamento que hemos visto antes de partido, era un pueblo de primera categoría por el número de habitantes que tenía. ¿no? Entonces, al igual que. Entonces, eh, aunque estas otras pedanías eran de segunda en esta época, a partir del de crecimiento de la población minera pasó a pasar de primer acto a todo el ayuntamiento entero incluido Castro como Castro urbano y las pedanías Bueno, he puesto este ejemplo de que en 1905 pues había, ¿no? en Castro había dos médicos titulares en Notañas una pedanía otra y en Sabano otra este era el sueldo oficial y real que en este caso coincidía, curiosamente no era siempre así y luego el número de familias pobres, ahora vamos a describir un poquitín esto pero fijaros que por ejemplo Tenía que haber 110, pues ahí 80, y aquí por ejemplo no hay padrón, por más que los médicos a veces solicitaban el ayuntamiento que eran pobres, porque, como ahora vamos a ver, eh, los ayuntamientos contrataban al médico para atender la solubilidad y higiene públicas y a los pobres. Los ayuntamientos hacían un censo de pobres, o sea, una lista de pobres, a los cuales el médico estaba obligado a atender gratis, el que no estaba considerado como pobre, pues tenía dos opciones, o ir privado y pagar la cadáver que tenía solicitud de la, la asistencia médica o igualarse, el dinero de las iguales. ¿no? Bien, que se han, se han conservado hasta hace no mucho. Bien, entonces esto es, por ejemplo, un ejemplo de un contrato eh, eh, aproximadamente de aproximadamente la mitad del siglo XIX, de 1850 aproximadamente, aproximadamente, en las condiciones, ¿no? El sueldo, en reales todavía, Pagaderos en cuatro plazos, trimestres, vamos, y luego especificaba la, los, los enfermos que tenían que atender los barrios también. También había, pues eso, he hecho un poco hincapié antes en lo de la muralla, porque incluso las tarifas, cuando tenían que salir fuera de la muralla, es decir, a vender agua o así, la tarifa también variaba. A salir fuera de extramuros, la tarifa era mayor. Y bueno, pues solicitar también permiso al alcalde, los enfermos transhumantes y los pesos, siendo pobres, pagaran la visita. Y bueno, pues no podrá contratarse ni hacer en otra corporación. También aquí suele haber problemas de intrusismo. Gracias por eso, se, se, porque para evitar que otros médicos se metieran en otro ayuntamiento y se, con interés. Bien. Esta era, digamos, una de las fuentes de ingresos, la titular. Bien. Como decía antes, eh, la población mayoritaria en Castellar de la mediados del siglo XIX era marineros. <coughs> Con la cofradía de marineros, varias cosas curiosas. En primer lugar, eh, los marineros querían tener su médico propio exclusivamente para ellos. Pero como decía antes, el mayor censo de pobres en Casturiales eran los marineros que todos sabemos los marineros y además en época, la mala vida que iban, malos sueldos, salud, malos alimentos. Y era el mayor censo de pobres estaba entre los marineros. ¿Qué ocurría? Porque pues muchas veces no tenían dinero mi papá era médico. La confederación no tenía dinero y entonces el ayuntamiento pues, les proponía bueno, compatibilizar el médico titular que se ocupara de la asistencia a los marineros. Pero estos no querían. Entonces se hace una guerra. Tampoco querían porque ya estaban pagando. Con lo cual incluso hubo hasta alteración del dinero público. Es decir que. Con eh, el conflicto con los marineros, pocas veces hubo un médico titular que pudiera compatibilizar a su vez la asistencia a los, a los marineros. Con lo cual la fuente de ingresos eh, en alguna ocasión sí ocurrió, que el médico titular también atendía al marineros. Generalmente no era así, es decir, que tenía a sus propios médicos, porque además así ellos lo solicitaban y luchaban por ello, ya digo que hubo, incluso hubo que llamaron una vez al ejército, porque hubo un altercado, no querían pagar. La derrama que solicitaba el ayuntamiento para poder pagar, lo que había pagaban, pero no pagaban lo suficiente, con lo cual era la pescaría que se a volar. Bien, como decía antes, ¿no? tuvo que, comentaba antes que ¿no? el ayuntamiento tuvo que acudir en, en auxilio económico al, a, a los marineros pues, porque no tenían fondos como siempre, como, como muchas veces ocurría. ¿no? Entonces, trabajo bueno, con el conflicto de intereses con el ayuntamiento e incluso a veces hubo eh, conflictos de, de orden público. Bueno, eran los mineros. Eh, hubo también pocas ocasiones en las cuales el médico titular compatibilizase también el trabajo en el hospital minero. Hasta 1916, de que eh, contratamos a sus propios médicos. Tan solo hay un par de ocasiones en las cuales el médico titular de Ontón, a su vez, en el hospital minero. Porque desde 1918 hasta que se cerró el hospital en 1956, tuvo su propio médico, Jesús de Lóño, tuvo el médico del hospital todo ese tiempo. Entonces, pues, pues, Y luego, además, ya cuando, en, estas, en esta época, eh, tenían, tenían sus, sus propias mutuas, ya, Tenía, eh, los sumergidos, los mineros. ¿Eh? Eh, tenían eh, una cuota de entrada de 2 y 5 pesetas y tenían cubierto el gasto de enfermedad, de trabajo y fallecimiento. Y quedaban excluidas las enfermedades crónicas, las venéreas, el alcoholismo y las ideas públicas por que Estas hubo muchas si no que tuvieron que ser metidas en los hospitales, de casa, cantidad de veces, porque claro, el, el mundo de los mineros en aquella época, el hacinamiento, en fin, era una era carne de cañón en muchas ocasiones. ¿no? Bien. Como decía antes, eh, la compañía minera, en 1886, construyó un hospital para sus empleados en, en 1888. Eh, Esta es, bueno, es otra imagen del de, de hospital que he visto antes, ya nevado. Y, por tanto, es muy posible que los soberanos no se igualasen. Por eso, eh, hacía un poco hincapié en la fuente de ingresos. Al, al tener ya sus propias mutuas, pues, y luego, además, las existían en el hospital, con lo cual, poco se, eh, se igualarían había acompañado al centro de trabajo, la primera fue la progresiva fundada en mi año, en 1894. Bien, lo de las iguales. Como comentaba antes, esto que veis aquí es un cambio de pobre. En el que ese de pobre, el que estaba alguien pagando los y el la cara de al, al, al médico de la que la Porque, como decía antes, el ayuntamiento contrataba al médico para atender la higiene y la salud pública y a los, a los pobres. El resto se pues, tenía que igualar, lo que decíamos antes, ¿no? los que no subieran pobres igualaban y pagando una partida fija al mes o al trimestre, depende de eso ya cada uno, generalmente por toda la familia para ser atendido por el médico cuando quiera servicios. En la primera mitad del siglo XIX las igualas por 100 millones en España eran de 6 a 10 reales por familia y año. Las familias antes pues de, de, en costo no bajaban, por lo menos. Más o menos por Bien. Esto es una receta de, de pobre que luego se factura en la farmacia. El médico prescribía el medicamento el sello aquí de la, de la alcaldía. Y esto es el archivo donde saqué yo las, las El archivo de Castro que invito porque es muy rico. Es, un, es uno de los archivos, ¿eh? no es porque yo sea castreño, pero realmente es un archivo que queda, que queda ahí. Un archivo muy rico, tiene muchas cosas. A mí me vino estupendamente el, el, el, en mi investigación. Bien, lo de las iguales, como decía, en una convocatoria en enero de 1840 y en otra, 25 de mayo de 60 se cobraba en los pueblos de Otay y y Lusa, que era un, un, otra pedanía, no, un ducado por familia. El ducado era 2,75 pesetas. Es decir, una media de 8 reales o 2 pesetas multiplicado por 400 familias y pobres. De las 600 existentes, que había en Castro, pues unas 700. Pesetas. El precio de las iguales fue subiendo, ahora vamos a ver una gráfica, fue subiendo a lo largo de este periodo hasta 25% por familia de año en los años 30. Pero como todo, va subiendo los precios también. Bien, esto es lo que pude extraer del archivo, eh, un poco del censo de pobres a lo largo del tiempo, porque no siempre, como digo, los ayuntamientos poniendo el, el censo y el padrón de pobres, no siempre era así. Bueno esto es una bien y esto es lo de más o menos ¿vale? una, una panorámica de cantar como de las igualas y cómo fueron evolucionando a lo largo del, de este periodo ¿Eh? pues Desde la evaluación cincuenta también teniendo en cuenta las poblaciones ¿no? O sea, por ejemplo Tallis y que son pueblos más o menos parecidos ¿Sí? pues la evolución ahora vamos a ver, ahora lo vamos a ver un poco mejor bien ¿Cómo evolucionaron los salarios del médico en esta época. Bueno, como vemos, fue pues, eh, eh, bastante irregular, como podemos ver, aunque eh, tuvo su fase de ascenso y, sobre todo, a partir de 1910, ¿eh? como va subiendo. Todo esto está extraído de. Eh, esto se ha comentado: era la el titular el y las iguales. Nada más, porque claro, los otros ingresos no hay manera de controlarlos, es decir, aquellos que cobraban pues, por, por otros conceptos. Entonces, digamos que todo, eh, a partir de aquí y en adelante, lo que voy a exponer está este, el, el salario de la titular y las igualdades, que son digamos, lo que puedes justificar y lo que digamos, está documentado. Bien. Bueno, vamos a permitir acá un inciso, porque a partir de, de, de esta época eh, eh, la evolución va, a que el gobierno liberal español en estos años, de mediada de la centuria, en cuanto a protección social, ¿cómo fue evolucionando? La ideología liberal traducida al campo de la sanidad daba como resultado en estos años. Que si el individuo es libre y autosuficiente, solo a él le incumbe cuidar su propia salud. Solo cuando el carácter de la enfermedad que amenaza al individuo se convierte en un problema que pueda afectar a un grupo más o menos extenso de la población, puede y debe intervenir la administración. Es decir, que al Estado solo le atañe la seguridad pública en cuanto ésta pueda repercutir en la población, dejando, al lado, dejando de lado la labor asistencial, aplicando solo esta a los pobres en recursos. Bien. Por tanto, no es de extrañar que la administración pública y más concretamente la municipal siguiendo estos postulados está destinando cada vez menos presupuesto al apartado de asistencia sanitaria lo mismo que lo hizo con la educación dejándola en manos de los municipios pero sin de medios ni recursos con los pues que las corporaciones solían atender hasta entonces a las necesidades más preentorias Por tanto vamos viendo aquí en, ¿eh? cómo van? Proliferando, digamos, van subiendo las igualas. ¿Lo vamos a ver mejor en una gráfica. Bien, antes de eso voy a poner unos sueldos comparativos. En el caso de Uriales, como vemos, la, el sueldo del, del médico estaba un poco por encima del resto de los profesionales. Este, eh, esto está extraído, digamos, de los presupuestos municipales, es decir, lo que el ayuntamiento destinaba a presupuestos presupuestos... Estas cantidades. Eh, eh, tomamos toda esta serie y esta gráfica está la más su Por ejemplo, eh. los presupuestos que tenía el Ayuntamiento destinado para todas estas profesiones, el médico, el secretario y el maestro municipal y luego el minero también. Entonces, de ahí eh, estrella está extraída esta gráfica. El salario del médico era superior al resto. Que hay algunos momentos que no hay mucha diferencia pero que después... Bien, y esto es, se ha tomado de, de libros que publicó la, BBV, la Fundación BBV en 2001, eh, sueldos en, hacia 1845 para tener un poco de idea de lo que en los demás, mimaba eh, mucho al escritor de la cinta como veis aquí, eh. pero bueno, eh, médico cirujano, y interventor, maestro catedrático de instituto, para tener una idea más o menos de lo que... <coughs> ¿Eh? Pero vamos, respecto a la ciencia, el mismo va bien. ¿eh? Pero, ahí. Yo he puesto lo de la fuente porque a mí también me costó un poco eh, ver no la, esta diferencia salarial. no Pero bueno, es que después he puesto la fuente ahí, y donde es donde estoy estos datos. ¿eh? Pues, ¿no? pues ¿Alguno está interesado? Aquí, aquí queda la ponencia, <risa> Bueno, esto también, lo que está tomado también de, de un productor, el médico del partido que lo escribió este médico, Meliomés Santolaya en 1885, en las tarifas pues que variaban un poco pues, dependiendo de lo, que, de lo que se hiciera. ¿no? Por una entrevista, por una consulta, por varios, una consulta con varios, por, por un parto, por pues, una noche al lado de la parturienta, eh, eh, eh, por pasar un día... Entonces está especificado las tarifas que, que luego, digamos, esto digamos, es un puntuario en el que está, digamos, orientativo, ¿no? Para... después, claro, cada ayuntamiento, cada, cada, cada uno podía que operamos, digamos, que era, no era oficial, pero era, más o menos, orientativo. Ahí, cosas pues, curiosas, ¿no? Una operación pequeña, una operación grande, a lo mejor el doctor que nos aclara, sobre la operación grande, algún, algún día. Bien. Bueno, eh, lo que comentaba antes lo de las igualas. Eh, fueron eh, esto es el, el cómo fue con el salario. Y vamos a fijarnos en esa gráfica un poco. Y me vais a permitir que os siga comentando lo que decía antes. Bueno, entonces, las como hemos visto en la tabla anterior, que yo quería poner la gráfica porque los, los números pues en algún momento que no se me ha ido tanto, ¿no? Pero bueno, que las gráficas.. Estas, estas dos tablas, la gráfica está el resultado de esas dos tablas. ¿vale? Según que es el actual, pero bueno, los números me marean. Pero bueno, la, esta gráfica que veis ahí, es el resultado de, de las dos tablas que, que están ahí, a, a un poco antes. Pero bueno, esto, esto va a cuenta de que lo que comentaba antes, siguiendo lo que comentaba antes. Eh, las dotaciones prospectarias de los ayuntamientos, en este caso el de Castro no era, era uno más, aplicar la política que acabo de comentar, va dejando buena parte de los salarios, en muchos casos, más del 50%, a expensas de los ciudadanos, con un grado a más, pasando a la cantidad restante hasta el total de la dotación, al concepto de iguales, que aunque se hicieron voluntarias, ahora por humor de la política social-gubernamental se hacen obligatorias. En bastantes ocasiones, en los convocatorios de las plazas, se hacía costar que el cobro de las igualas a los ciudadanos correría a cargo del ayuntamiento, o sea que digamos que hasta se hacía oficiales. No siendo, vamos. Hay en el caso de Castro, por ejemplo, y en el resto de los ayuntamientos, en el resto de las provincias, se documenta en varias ocasiones. Por ejemplo, en 1861, una convocatoria publicada en una vacante de médico cirujano en Colindres, una dotación de 1750 pesetas al año, estaban pagadas de la forma siguiente: es 1.700, 17462 de los fondos y el resto por el permiso de los vecinos. Bien. Entonces, eh, pues comentantes aquí podéis ver cómo los porcentajes, si ya eh, eh, mayoritariamente, el porcentaje que se distan a las iguales comparado con el salario real eh, va disminuyendo. ¿eh? Y llega un momento eso, pues, que prácticamente él, eh, apartaba más el, el, los vecinos a, a su. Bien. Ahora vamos con. Bueno, he vuelto a poner aquí esta, esta diapositiva para recordar un poco cómo fue la evolución de los salarios reales del médico. Y entre 1910 y 1913 hay un punto de inflexión que, que se toma por número de índice. Claro, explico un, poquito, que es un poco complejo, pero bueno, trataré de, de hacerlo lo más breve para no aburrir mucho con datos. Bien, entonces. Eh, unos indicadores básicos que informan del nivel de vida. A, eh, a lo largo del siglo XIX y durante el primer tercio del siglo XX, y también compartimos nuestros profesionales. Entonces, para calcular esto, se ha intentado cuantificar una parte de los ingresos totales de los médicos, más concretamente el salario percibido por diversos conceptos. Se ha construido una serie larga sobre los salarios nominales de los médicos que ejercieron su provisión en Castro entre 1836 y 1930. ¿no? Entonces se analiza la evolución de esos salarios como indicador del nivel de vida de los médicos. Y todo ello pues, ha sido extraído, como decía antes, a través de los datos de, en la investigación de, en el boletín oficial en el, en el, del Estado, en el, en el CANE, en el INE, el símbolo médico, que fue una, una publicación muy interesante que tiene gran cantidad de datos, las actas de los plenos, lo que decíamos antes de los presupuestos, y, y luego la bibliografía que... Bien, entonces, en términos nominales, los salarios se multiplicaron. A ver, vamos a ver. Bien. Bien, como decía antes, eh, los, los salarios se multiplicaron casi por 5 entre 1836 y 1861, un incremento del 25%. Entre 1866 y 1888 hubo un importante descenso del salario. ¿eh? Y luego, entre 1889 y 1894, ¿eh? un incremento que se traduce en la recuperación del nivel salarial obtenido aquí. Luego ya en el siglo XX, en 1900, el crecimiento de la segunda mitad de la década de los 90 hasta los años 20, esto que está malo es que no había datos. ¿eh? Uh -huh. eh, se pasa de la década de los 90 hasta los, los años 20, los salarios se multiplican por 2,6. Se pasa de 3.750 años a 10.000. Durante los años 1922 1930 entonces el proceso se aceleró ya en 1906 1907 hasta 1922. Con lo cual los salarios se doblaron. Entonces, bueno, hasta ahora hemos visto los ingresos. Para ver el poder adquisitivo, tenemos que ver el índice de precios, evidentemente. Bien. Entonces, como digo, eh, hasta ahora se ha analizado el precio de los productos básicos y los ingresos cuantificables. Entonces, mmm, para calcular el índice de precios y el poder adquisitivo, se va a lograr un índice general de precios para Cantabria que abarque el periodo en estudio. En esta ocasión, bueno este es el índice de precios de Cantabria en este, en este periodo, y casualmente Aquí en rojo está el índice de precios de Castro que, digamos que se superponía. Por tanto, podíamos extrapolar todo, aquí, todo el, el, el índice de precios de Cantabria con el de Castro. Con lo cual, eso nos sirvió para hacer el salario real, es decir, el poder adquisitivo. Bien, eso, el cálculo es todo complejo. No lo voy a detener aquí, evidentemente, pero lo que pero quería expresaros es cómo se hizo y cómo se calculó esto. no, no ha venido sino que, digamos, hay un estudio seguido detrás y un índice... Bien, entonces, como decía, el objetivo de esto nos sirve para defractar el índice de salarios elaborados y de esta forma convertir los salarios nominales en reales, ¿eh? eliminando los incrementos debido a las variaciones monetarias. Y Luego, el nuevo índice nos tiene que mostrar la evolución real de la capacidad de compra del salario de los médicos rurales en este periodo que decimos, 1830-1930. Entonces, primero se ha calculado el índice de precio de Castro se ha comprobado otros índices ya realizados, como el de Martínez Vara para Santander desde 1800 a 1860 y el de Gringas, Gutiérrez, también para el conjunto de la población de Cantabria en el periodo... Bueno, aquí viene la, la fuente. ¿eh? Pues, vamos a ha logrado esto. Bueno, estos índices están hablados con los precios de los productos alimenticios básicos. ¿no? Como es el barril de petróleo, pues antes sabíamos que era el trigo, los productos alimenticios. Eh, está admitido pues, que el precio del pan marcaba la pauta de los precios por su consumo mayoritario y también como valor bueno, con de intercambio. Bien, entonces una vez analizado el, el índice de precios, se analiza a continuación el poder adquisitivo. Para ello se ha calculado, por los datos anteriores que hemos expuesto antes, los ingresos de los profesionales a partir de unos índices. El número de índices, eh, lo voy a decir brevemente, para no. Es, eh, mide la variación de la magnitud estadística en dos periodos de tiempo o en las este caso en dos periodos de tiempo. Aquí se ha, se ha calculado en, en, en, el, en el punto donde hay mayor variación de inflación. De es decir, cuando hay un punto en el cual hay, digamos, una, un punto de inflexión importante, ahí se calcula el, el, el índice. Por eso está entre 1910 y 1913, sería aquí esto. De hay una subida importante con respecto a lo anterior. Entonces ese, eh, a partir de ahí es cuando se ha calculado. Es un cálculo que se hace con que no vamos a entrar, pero que sepáis, que se ha calculado a través de eso. Entonces, bueno, pues ya, eh, una vez de, de haber hecho ese cálculo, Vemos que el poder adquisitivo, por un lado, hemos visto el salario que está en azul, el índice de precios en rojo, siempre por encima, como veis, y en verde, el poder adquisitivo. Salvo en, este, en esta época, que está un poco por encima de los precios, en general, pues está bastante por debajo, por lo cual, el, el poder adquisitivo del médico, aunque era, era superior a, a otros profesionales también estaba por debajo, ya digo, siempre se ha calculado los ingresos que teníamos oficiales, la titular y las iguales. Bueno, y esto es un dato que traigo aquí, actual, ¿eh? que también ¿eh? o sea, está un poco reivindicativo a los, a los profesionales, pues. pero fijaros, en 1979, esto lo ha hecho un compañero nuestro de Málaga, que ha hecho muchos estudios sobre esto y por encargo del colegio de los médicos, hizo este estudio. Entonces, hay un estudio hecho desde 1979 al 2008, en el cual este que está aquí en verde es el poder adquisitivo. Hay una serie de poder adquisitivo en estos años de un 42%. Lo tengo comparado, comparativamente, porque no ha cambiado nada yo veo en cuanto a poder adquisitivo. Bien, eh, y ahora, ya para terminar, no quiero abrumaros con más números, pero bueno, luego si en el que se quiere a crear alguna cosa, vais a permitir una reflexión, además aprovecho que están aquí unos compañeros, colegas, sobre el, la profesión médica. El breve, ¿eh? Bueno, pues el tráfico diario lleno de pacientes, listas de espera, objetivos de todo tipo, problemas con los compañeros y con los enfermos, estudios, sesiones, cursos, interconsultas, etc. puede hacer que olvidemos quiénes somos, o mejor dicho, qué somos, y somos médicos. La etimología del estudio, del origen, de los términos, nos puede resultar muy útil para recordar quiénes somos. El lenguaje es la estructura de nuestro mundo, muchas veces basta con conocer el verdadero significado de las palabras para comprenderlo. Médico es una palabra latina cuyo sinónimo en la lengua de Cicerón es médicos. Médicos, a su vez, se origina del verbo mederi, medeor, cuidar, curar, tratar, sanar. La palabra provenía del griego medomai, y esta, a su vez, de la raíz indo-europea med, que significa tomar medidas. En el término latino mederi deriva también meditari, meditar. Y según todo esto, el médico sería aquel que cuida, cura y sana, el que toma medidas decisiones, y además medita. Por tanto, no practica, su arte eh, no practica su arte curativo y decide desde el impulso, sino desde la reflexión. A la práctica de la medicina, la que hacemos, curar y cuidar, tomar decisiones, actualmente se le llama clínica. Este término tiene su origen en el griego clínica, derivado al latín cliniche, que sería el lecho o la cama donde alguien ya se pues, ha traído esta, esta diapositiva. Eh, es decir... Eh, se añade que se matiza que es el estudio o la técnica de lo que sucede en el lecho Al parecer, Plinio fue uno de los primeros en, en utilizar clínica como la práctica médica para pacientes encamados y posteriormente Galeno usó clínico para referirse a determinados médicos. Es decir, que el médico practica la clínica al lado del paciente pegado a su ser más íntimo, simbolizando el lecho de la cama. Y, ¿esto es, eh, o, <risa> Bueno, pues como de costumbre, si alguien quiere preguntar algo, comentar algo. Sí, yo quería hacer una pregunta. Eh, tengo una duda. Eh, el embarque del mineral se hacía por saltacaballo, por el embarque de. Eh, había varios, había varios. Digo, digo principalmente, pero la mina estaba más adentro, más hacia un toque. Sí, la mina estaba entre. Antón y Otañas, un pueblo que ya no existe porque fue un pueblo que surgió alrededor de la mina y cuando se imaginan que es, ahora es el de no, unos cuatro paredes, el pueblo de ese ya no existe. Digamos que si fue, está aproximadamente de Antón, estaría es unos tres kilómetros aproximadamente. Ya, no, entonces, digamos que por eso Otañas y Antón son los pueblos que más crecieron? No, crecieron todos, pero no más porque, digamos que estaba en medio del de hacinamiento en la... En, era tremendo. O, Entonces en es en que la boca de la mina propiamente dicha no estaba en, en el propio soltacaballos. ¿sí? No, no, no, no, no, no, no, no. eso era la. Buena, era, si sí, alguna duda aquí hay una experta en la señora Antón. Esa es la única duda que tenía. No, pero si sí, no, eh, había, eh, eh, <risa> una... había otra en... en eh, el piquillo que se llama en del otro lado donde digamos que ahora si, si vamos hacia Ontón nada más pasar el puente ahí había otro otro marcadero y luego el, el que se ve detrás el... sí. de el... sí. año que hay otra ahí Va. gracias más cosas bueno, yo, yo tengo una pregunta porque que ya que has dado tantos datos económicos y todo ¿Cómo, hasta 1940, tampoco te pido lo que pasa ahora, que ahora ya hay, hay tus montajes, pero hasta 1940 mmm, nos has puesto muy bien lo que se podía lo que cobraban, ¿cómo quedaba la viuda? Porque muerto el, el médico, venía otro. ¿Qué pensión o qué le quedaba la viuda? Y los bueno, pequeños. Verás, pues, que... yo, la sí. en las actas municipales era, digamos, poco potentísimo de calentamiento cuando aquello, no había el la presencia de vida oficial que Entonces, los alentamientos, eh, al, el médico había estado unos cuantos años ahí le dan una, una gratificación, tampoco era una pensión. Pero también, digamos, como una concesión de alentamiento, una gratificación de alentamiento, si el médico se había hecho muchos años, eh, digamos, el médico había estado todavía ahí trabajando, porque era otra de las cosas, para poder cobrar una pensión antes de eso, esos años que tú dices, Tienes que estar, me parece que era un mínimo de 25 años trabajando en el mismo pueblo y luego te pagas en la primera de clases, en el ayuntamiento. Claro, eh, la, eh, vamos a ver, el surdo médico empezó a mejorar en el momento en que el Estado tomó cartas en el asunto. Porque los ayuntamientos, no tenían dinero, no te pagaban, era un mensaje contigo. Entonces, cuando empezó a robarse en el reglamento de titulares en en de 1904, que ya empezó un poco a regularse. Tomó el Estado cartas en asuntos de que lo <coughs> financiaban directamente porque se ayuntamiento era un desastre. Entonces, empezó un poco, por eso, desde que a partir de 1910, empiezan los sueldos médicos o a sea, estabilizarse, incluso ¿eh? Pero es porque el Estado ya tomó cartas en el asunto. Porque los ayuntamientos eran Bueno, ahora también no son pero bueno, Antes, cuando era un desastre completo, el tema ah, va. Porque fijaros, es que la evolución esa que os he hecho es, sí, sí, es curiosa, porque. Llega un momento en que es que la carga, la carga del, del pago al se recaía sobre los vecinos, prácticamente, porque esos son datos que están ahí. Habéis visto cómo va evolucionando. De, de aportar uh, uh, a mediados del siglo XIX, el aporte del ayuntamiento de, de, de, de, de los organismos eh, públicos eran de un 89%, el resto igual. Pero eh, en 1900, justo al revés. Con lo cual, de, de igual igual que una cosa voluntaria, se convirtió en una cosa, digamos, una imposible. Incluso, eh, hasta hace un poco el ayuntamiento, tiene un empleado que iba a correr las, por, por los, por las puertas. Cuando realmente era una cosa voluntaria. Bueno, después ya vino la social pero bueno, hasta esa época ha combinado todo. Claro. Era un, es es que es que entonces, cuando realmente empezó, digamos, el médico, digamos, a tener un... Esto bueno, también... Ten en cuenta que en Castro pues, tenía, tenía más posibilidad de, de tener ¿no? porque, por tanto, sobre todo a partir de 1920, había cuentas privadas, porque toda la poesía de Olivaína, pero tema, había más fuente de ingresos, con los dineros, era distinto, pero aún así, los ayuntamientos se plantaban a, a, a todas las puntas y los marineros pues, porque, no todo igual Yo quiero felicitarle, porque yo entiendo que esto es un trabajo original, no estaba hecho, es un trabajo complejo. Creo que habrá llevado muchísimo tiempo hacer esto. Me imagino que este estudio que se ha hecho para Castorieles será algo parecido que en otros pueblos de la provincia de Cantabria. O sea, que si haces Laredo, o haces Antoña, o haces Potes, será algo parecido. Y al hilo de lo que he ido diciendo, yo quería que me contase que no lo sé, por no lo he dicho, de qué eran las minas que yo no lo sé. En primer lugar. De bueno, bueno. En segundo lugar, quiero preguntar que hay algunos pueblos que daban casa al médico, la casa del médico, algunos sí, está... de de tercer lugar, por la vida. quería preguntar sobre un poco qué pasó, con ese Santo Hospital Civil de Casta. ¿Y cuál ha sido la historieta de ese hospital? Pues mira, el se en de ti. No, hombre. No, del que se hizo. No, porque ese hospital, la guerra de la independencia surgió también en la Ese hospital era inicialmente los hospitales sanitarios, en las de los hospitales que había Estaba entrada o salía de o salía la de eh, estamos hablando del 1300 pues, y algo, me acuerdo que hay eh, una aplicación, se pues, en casa nosotros, que eh, yo tomé datos de él, que tenía una o varias de los hospitales, o sea, el fue un hospital que tenía ahí, y, y luego se fue. convirtiendo en un hospital, pues eso, pues, a la pobres, la experiencia y todo aquello, y durante la guerra la guerra de la independencia, sufrió, se reconstruyó, en el 1918 se destruyó, se hizo este, que hoy conocemos que es residencia de, de, de, de, de, de administración. Yo, es, es lo que decía antes, yo en la tesis también puse porque hay mucha documentación sobre hospitales, hospital. también, también, también hay documentación en cuanto a pues, eh, las enfermedades por motivos de ingreso, en fin, hay, algún día igual haré pues, una sobre sobre los hospitales que Otra pregunta, ¿Sí? la cuestión de los de Castro, Van a nacer los niños a, a Bilbao, en general van a cruces, porque antiguamente había gente que nacía en Castro y que era de Castro. Pero ahora, ¿cómo está esa situación? No, bueno, la, gente, la gente se va a Bilbao, a Bilbao a cruces, se empadronan, se empadronan donde nace. ¿Cómo está no, eso? El padrón très oui. no No, no, <coughs> sí, sí, no. si no en el mismo, el mismo. No, padrón, se, puedes, se sí, en su pueblo ahora. ¿eh? A lo pues, que. vamos a ver. Está claro. está de y estás en Antón, a 30 kilómetros de menos, el cruce está a 26 donde va a ser la parte que siga viendo Ya menos, pero siga habiendo un convenio. Lo mismo que hay con los gavianes. Entonces, la gente iba a la al hospital, que queda más cercano. No tiene que ir a Estamos hablando de antes del de hospital de Aledo y antes de la pandemia. Entonces era lógico que fuera la ruta ahí. Una de... No, no sé, en pues más más otra forma de Los niños nacían en sus casas. Bien, pero después, <risa> cuando ya empezaron a nacer en los hospitales, la gente iba a pues por pues, posibilidad pues, pues, pues, pues, ¿eh? Ahora ya no tanto. El ¿En, en Castro no nacen niños ahora. No se No, sé, mismo, no, No, Sí, pues en castro, en ahora nace una requerida que sin embargo se inscribe en cualquier ayuntamiento de son ellos aunque el documento figure que la tiene una estandarte pero cuando van a escribir en registro civil no se escribe nada necesariamente se requiere en Miengo, en Pielagos o en Tramasacuas De todas maneras en el caso de que hay la población de Echon es el doble de la cuadria. de Encio, Casi, lo... Es que el primero que tiene que dar 30 años o 40 tiene de sí, claro. que tener los si siguientes en Danero. Sigue calla, vamos, por tema de impuestos y demás, pero mm. Digamos la que, la historia, es, la la las la, eh, mira, y eso me preocupa también en la labor de nuestros compañeros, porque, como saben, los médicos de familia, bueno, que ya dice que cobramos, que ya el jubilado, pero bueno, cobra por pacientes. Y como los que estabais en el hospital, que eso era igual que era el los médicos, de decir, primaria, cobramos con el número de pacientes que tenemos asignados. Entonces, eh, ¿qué ocurre? En Castro, están, en la, casi la mitad no están impalonados en de Castro, siguen impalonados en Vizcaya. Entonces, ¿qué ocurre? Hay que atenderles. Y claro, vosotros sabe que paga más bien un de municipalidad que yo, los habitantes perciben una cantidad por el número de habitantes que tengan. Eh en eh, <muchas> no. el caso de caso es que la, más de la mitad, o sea, por lo menos casi la mitad, no están en más. Con lo cual, la asignación que es sí, sí, sí, sí. la mitad de lo que les día. Entonces, hay un problema ahí. Un y... problema de fiscalidad. Pues, pues, hay que empadrarse pues, en casa de la tía de Bilbao, porque, pues, para hacerlo de la Exacto. granza y otras cosas. Pero lo también las empresas, ¿eh? Hay mucha empresa de Cantabria que está inscrita en el País Vasco. Ese tema es otro tema muy complicado. Pero y lo también que Y algunos presumen de no sé qué, pero están inscritos allí. Ah, sí, sí, sí. O hacen la propaganda en el País Vasco. En la imprenta del País Vasco. Bueno, ese ¿sí tema vamos a dejarlo. Sí. Sí. Sí. Sí. Casi, sí. Que Casi que mejor. haberte entendido, que igual te he entendido de mal, que los médicos habían empezado a cobrar, por así decirlo, con una cierta eh, continuidad a partir de 1904, bueno, cuando sí. lo asumió el sí, gobierno, el gobierno. Sí, cuando, sí, claro, era, eh, es, es más, fue la primera oposición que hubo en la final para médicos titulares, que digamos, organizando el del Estado y financiado buena parte por el Estado. Hasta entonces, había entrenamientos solventes y sí, alcaldes sí, solventes sí, sí, sí. que pagaban regularmente sí, sí, sí. al médico, pero muchas veces era así, incluso como. he puesto los ejemplos del, del pago en especies, en la que había más cosecha? Sí, pero eh, entonces, me mi, mi pregunta es cuándo sí. empiezan eh, los, los médicos a cobrar eh, directamente de pues, A, día, digo, a de a partir de esa. De a esa partir de entonces sí. Y dejan, sube... y dejan de, de cobrar eh, de los ayuntamientos. Eso es. No, lo los único que hacen los de ayuntamientos ahora es gestionar y mantenerlas. Bueno, <coughs> Estoy pensando en el proceso de los maestros, que los maestros no, siempre no, están es exactamente paralelo. Entonces, eh, loco, tampoco les pagaban los ayuntamientos y no pagaban claro, por, por lo de siempre. Y, también los... y a partir de 1901 es cuando el Ministerio de Expresión Pública se hace cargo de... Eh, entonces, es igual. Hay... Es más, en 1904 se hace la primera oposición nacional de amigos titulares, que era el ámbito nacional. No era, o, entonces, los ayuntamientos convocaban la plaza y venían sí, y hacía el bueno, a ver, pero hay algo más. La última, de gracias. Porque yo creo que he entendido por primera vez lo de pasar más amplio que un maestro en escuela. Y lo digo porque, no, no, lo digo porque, si os acordáis de una de las estadísticas, donde estaba perdido en el, en el deberés el sueldo del médico, el penúltimo después del aprendiz era el maestro. Es decir, con un 40% o 400, igual, 400% superior. Y cuando has hecho la comparación del salario real con el índice de precios, dices que estaba por debajo. Pues si el de los médicos estaba por debajo, ¿dónde estaba? ¿El salón de plenos de abajo? Ya he dicho. Ya he dicho. El subterráneo. Yo creo que más abajo. He dicho que el precio de los médicos era el... superior a los Sí, no, eso está claro. Pero, Pero por debajo del índice de precios, Entonces lo de los el maestros, como que sé, tres me gusta, ¿no? También tengo que decir que, bueno, lo no iba, no, iba a decir no al final, María que no he dicho es que para que no se me acuse. También es cierto que el médico está 24 horas del día, todos los días del año. ¿eh? Y algunos el maestros también. Ya... No, está hace uh, el técnico, sí, pero, sí, pero. Está hace. todo Es decir, es que me también que, aunque el sueldo fuera super, aparte de la responsabilidad, 24 horas del día, todo el presupuesto de ahí es el máximo conocido por todos todos los días del año, 24 horas, hasta hace poco yo mi experiencia como médico rural, eh, rural fue corta pero intensa y me sirvió para eh, entonces eh, mi, mi tesis que como dice Paco eh, cuando yo me, eh, me presenté a mi editor de tesis que realmente hoy no podido venir, que me dado a gustar estado, Fernando Salmón, Catedrático de Historia, y profesor Bringas, que me, al final no ha podido venir, pero que es digamos el Autor de este índice de precios, que, porque es un tema los médicos en la economía andamos un poco. <risa> Entonces, eh, cuando yo le planteé este tema, porque, claro, efectivamente, hasta ahora se ha hecho, y además Paco ha publicado en los libros sobre la historia de la cirugía, los tengo yo, y nos ha leído unos libros magníficos, pues se ha hecho historia este de grandes cirujanos, grandes epidemias, eh, grandes protagonistas de la medicina, pero el día a día, las trincheras del médico rural se ha hecho pocas veces, y es más, yo cuando me presenté este proyecto, el todo el tesis Fernando que sigo agradeciéndole la, la fe que tú, me dijo, de esto no hay nada. No y no no sí, te dice, si sí, búscate la vida por estos sitios y sales adelante. Te esto". De estos ha hecho poco y efectivamente se debería hacer más. Bueno, pues si no hay más, y agradeciendo nuevamente a nuestro compañero y ponente, Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es actualidad del centro.